¿Qué tal? Soy Chaviloque. Seguimos con Anita en Rockin' Rio. Vamos con Conta, Conta, Contatiño <ríe> perdón, y Some Que L. Vamos atrás. Vamos a ver estas dos canciones. Supongo Se que serán fragmentos hechos un mix. Y ninguna de las dos la he escuchado. Al menos por el título no, no me suenan. Vamos a ver: Anita, Contatiño y Some que atrás. Que <laughs> Y el ritmo de esta me gusta Y el ritmo es buenísimo. Oye, tantos gorros naranjas es por algún motivo. Yo también, como no se puede ser tan sexy, o sea, con cualquier movimiento brutal. ¡Ay, esta sí que la he escuchado! Ay, esta es con la artista esta que falleció, me parece. Sí. Un accidente de avión, no recuerdo bien. No quiero meter la pata. Ahí, mira. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué la ha roto? ¡What! ¡Oh, my God! Iba a decirlo, ojalá me cogiera a mí las gafas. Mira, me da igual si me las rompe. Se están tirando un tiro, vida bueno, pues hasta aquí el mix de estas dos canciones. Esta última sí que la había escuchado, pero nada, solo el Amiga Duseo. Eh, en un vídeo que colgó hace mucho tiempo en Instagram, pero no había escuchado la canción entera. Bueno, pues hasta aquí este mix, la, la, el segundo vídeo que voy a hacer hoy de, de Anita en Rockin' Rio. Vamos con el siguiente.